Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cuauhtémoc Gutiérrez, miembro colaborador de OpenStreetMaps, del Humanitarian OpenStreetMap Team, HOT, y del proyecto Comaper, cartografía para las ciudades resilientes. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, GITS y ONU Habitat, en su estrategia para la planeación territorial como a la gestión ordenada de los municipios, nos permitimos presentar el siguiente taller que lleva por nombre Recolección de Datos con Tecnología Libre Open Data Kit. El objetivo de este curso será el de aprender la importancia sobre el uso de la tecnología libre que se puede utilizar por los gobiernos y los ciudadanos para la mejora de los proyectos y o acciones en el territorio. Por medio de la herramienta Open Data Kit, crearemos formularios que nos permitan recolectar información en campo. Nuestro taller estará dividido en tres módulos. En el primer módulo estaremos visualizando el contexto general, que es la recolección de datos, la tecnología libre para la reconexión de datos, Cobo Toolbox y ODK. En nuestro módulo 2 estaremos viendo qué es el Open Data Kit, cuáles son sus beneficios. En el módulo 3 daremos nuestros primeros pasos en ODK. Revisaremos nuestra herramienta Build, la herramienta Build que nos permitirá construir formularios. Eh, ODK Collect, que es una aplicación que estaremos instalando en nuestro dispositivo móvil con la cual estaremos recolectando la información ya en acción y poderla enviar a un servicio de alojamiento de datos. Este servicio de alojamiento de datos lo estaremos ejecutando en este taller o conectando con nuestra hoja de Google Drive. para de Google, Más bien estaremos eh, utilizando Google Drive para descargar nuestra información en una hoja de Google Sheets. También estaremos viendo Odicat Trace eh, Tool. Para poder eh, conectar nuestras trazas desde ODK, este es un plugin que podemos utilizar en nuestro ambiente GIS libre, que es QGIS. Entonces, este es el temario que estaremos revisando. Sin más, abordaremos lo que es nuestro módulo 1, que es el contexto general. Y estaremos viendo la recolección de datos con tecnología libre para la Recolección de información con el Open Data. Como contexto general, en el presente curso abordaremos puntualmente lo que es la recolección de datos con tecnología libre a través de la plataforma ODK y sus beneficios. Enfatizaremos sobre la importancia de implementar tecnologías de uso libre para obtener datos que no mermen la calidad de la información y que puedan ser empleados para diferentes procesos de la planeación, que lleven de manera satisfactoria a obtener resultados esperados. Se presenta también una breve diferenciación entre Coolbox y ODK para poder justificar en este taller, porque ODK no es que alguna herramienta esté bien o esté mal, simplemente eh, ponemos las dos en un parámetro para que se visualice y se puedan también utilizar. Finalmente, se describen los primeros pasos para poder utilizar la tecnología ODK con miras a implementarse en el trabajo de campo, en la fase de recopilación de datos participativos y que sustenten y sobre todo sirvan para diferentes instrumentos de planeación, como es el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, Atlas de Riesgos y estos documentos que se hacen en las municipalidades, que es uno de los objetivos de este taller. Pero empecemos por qué es la recolección de datos. La recolección de datos se refiere al enfoque sistémico de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. La recopilación de datos permite a un individuo u organización responder a preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticiparse o anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras. La exactitud en la reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de un estudio, las decisiones comerciales acertadas y garantía de la calidad. Aquí voy a hacer una pausa. Anteriormente eh, la información se recargaba por medio de hojas, hojas de papel o se hacían si estos cuestionarios en los cuales se apuntaba la información y después se descargaba o se copiaba esta información. Eh, a medida de que esto ha estado avanzando y que hemos tenido acceso a los smartphones o a, las, a la telefonía eh, móvil y a las tabletas y a todos estos dispositivos que nos permiten eh, estar al alcance, esto ha cambiado. Entonces, esto ha permitido que se haga una recolección de datos a través de aplicaciones móviles, las vistas de sitios web, los programas de fidelización y de las encuestas para saber más sobre eh, los clientes, o sobre, sobre los fenómenos que estamos eh, describiendo. ¿Cómo realizar una recolección de datos correctamente? Eh, existen diferentes métodos y técnicas de recolección de datos que pueden ser de utilidad, la elección del método, eh, siempre depende del tipo de variable, la precisión deseada, y el punto de recolección, y las habilidades del encuestador, ¿no? entonces esto siempre va a depender de ello, aquí nosotros vemos un esquema, en este esquema podemos ver al centro, la recolección de datos, y ahí sus diferentes métodos, entonces hay métodos como la entrevista, en el cual estás cara a cara, con otra persona o con otro ente en el cual por medio de un diálogo tú puedes ir recolectando información. Están también las pruebas y, o test en el cual se da un formulario o una hoja y en ello ellos marcan algún, algún cuestionario. Está la observación, el cual por medio de nosotros de observar algo podemos recolectar información, podemos eh, extraer o, o traer datos y ir despejando nuestras dudas están las evaluaciones las evaluaciones en base a un desempeño o a un rendimiento el cual se hace en un acumulado o en una hoja y las vamos registrando también se hace en revisión de registros esto es si ya hay bases de datos o hay hojas de cálculo en las cuales se ha registrado alguna información se hace una revisión y de ahí se sustraen los datos que nos interesan por último, está la encuesta, la encuesta en la cual nosotros realizamos una serie de preguntas en las cuales medimos un fenómeno y entonces poder recopilar esta información. La tecnología libre, para la recolección de datos, eh, se han venido tiempos donde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se han vuelto indispensables en nuestro quehacer día a día. Esto trae consigo una nueva conceptualización de lo que se denomina la socialización de la información. Es muy común ahora ver que la sociedad pues, cuenta con un teléfono inteligente, con un smartphone, con una tableta y ello nos va a permitir poder... Eh, en desenvolver o, de, o socializar esto de la información sin embargo para casos de recolección de datos y más en zonas rurales donde escasamente se encuentra con señal eh, esto es un problema en zonas rurales eh, donde no, no, no existe esto esto ha sido tema de investigación por lo que nos aqueja ahora es comentar sobre dos tecnologías dedicadas a la recolección de datos se mencionan porque la recolección de datos es mediante formularios prediseñados por el autor, en este caso por nosotros estaremos prediseñando un formulario y se pueden aplicar offline. ¿A qué se refiere eso? Que no necesitamos datos móviles para poder recolectar esta información. Entonces hasta que nosotros nos conectemos a una red móvil podremos enviar esta información. Esto quedará más claro. A medida que vayamos avanzando en nuestro taller y ver cómo es que funciona toda esta suite del open data kit esto es lo que estamos abordando en este primer video. agradezco mucho su visualización hasta aquí y nos vemos en la próxima happy mapping